Dejar a ustedes al evangelista Willy Frometa. Ah, Gloria al Señor. Dios le bendiga. Quien vive Cristo. a su nombre Gloria. y su pueblo Gloria. y el diablo Gloria. derrotado. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Como dice el pastor mi nombre es el hermano Willy Frometa Vengo de la iglesia pentecostal Emanuel en Woodbridge, Virginia Reciban un saludo de mis pastores Ambiori y Kala Shepard Estamos por acá con el permiso de ellos Agradecemos a cada hermano que está en este lugar Los hermanos también de la directiva que nos tomaron en cuenta Gracias pastor por prestar el altar Alabado sea el nombre del Señor Y vinimos a gozarnos amados hermanos En la maravillosa presencia de Jesucristo de Nazaret También anda conmigo mi esposa la mujer más bella para mí de la tierra, yo no sé de la tuya, pero la mía es la más hermosa, aleluya. Dios me entregó una catracha, una hondureña, aleluya. Alábalo si puede. <risa> Pollo con tajada, gloria a Dios. <risa> y también conmigo anda un joven pianista oficial de la iglesia pentecostal de gloria a Dios por la juventud. Que hay una juventud que ama a Cristo de verdad y se están levantando en el poder del Espíritu Santo. Diciéndole al mundo y se ofrece que no y Aceptando el cielo vayan conmigo rápidamente Si es muy amable el libro de San Mateo Capítulo 16 versículo 24 gloria a Dios con un Amén me lo confirman gracias Espíritu Santo Mi alma te adora y te bendice Señor gracias Padre San Mateo capítulo 16 versículo 24 La palabra se lee en el nombre del Padre eh, Escucho página dame esperame. Aleluya <ríe> Tome su tiempo, tome su tiempo tranquilo, aleluya, gloria a Dios, amén, amén, ahí está San Mateo capítulo 16 versículo 24 a palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu de Dios Entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame Padre te damos las gracias. Padre gracias en el nombre de Jesús de Nazaret Señor nos presentamos primeramente para darte a ti De toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración Señor nos presentamos para decirte es necesario Que nosotros menguemos para que tú crezcas en nuestra vida Espíritu Santo mira esta palabra que será predicada Señor te pido Jehová que tú añades bendición Sobre tu palabra que tú salve Dios mío al que está perdido Al que no te ha aceptado Jehová que tú restaure Al que está con un corazón quebrantado Señor amado Levanta al caído Dale fuerza al débil, Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que los jóvenes flaquean y se caen. Pero lo que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Padre, gracias por esta victoria en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento si es muy amable. Gracias. Bajo el tema: Niégate a ti mismo. Mírale, mírale a alguien serio. Y dile, Niégate a ti mismo. En el siglo XXI, más que nunca, hermanos. Es necesario que la iglesia de Jesucristo Entienda su posición, aleluya Y que también entienda la importancia De negarse a sí mismo Alabado sea el nombre de Jesús Porque hoy en día lo que vemos en muchos lugares No estoy diciendo de aquí o tal vez en Egipto Es que hay muchas personas que por su posición Se creen un poco más grande Que el otro hermanito Y tal vez usted pensaba que yo venía con un mensaje Tal vez de fuego y que Dios te va a dar tierra y carro pero yo vengo un, con un mensaje directo a la conciencia. Porque tres veces el Padre me lo confirmó. Yo dije bueno Jehová, tú estás serio con este asunto. Y si Dios te confirma algo más de tres veces es porque Él quiere hablarle a alguien. Dile que está a tu lado, es contigo, no te en cuenta. Dios vino a hablarte a ti y le vino a hablar el predicador también. Porque es necesario que menguemos delante de su presencia. Para que Él crezca en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestro matrimonio. A donde sea que vayamos nosotros. La importancia de vengarse a uno mismo hermano. Lo primero que Jesús dice aquí es. Es que si alguno quiere venir en pos de mí. O escucha esto. Esto significa padecer como Cristo padeció. El que quiera defender la verdad va a padecer. Se pusieron serio la multitud. Y si hay algo que muchos cristianos. Hoy en día no le gusta es padecer. Por eso es que a veces carece los predicadores, por eso es que a veces carece adoradores Por eso es que a veces carece aleluya eh, eh, eh, baterista, pianista, músico ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no le gusta padecer por el evangelio Y si hay algo en el que tú te has metido para padecer se llama el evangelio Dile que está a tu lado bienvenido al evangelio, dile, dile bienvenido al evangelio porque aquí Dios te va a procesar. Yo siempre lo digo al hermano en mi iglesia: hermano, que Dios conoce los botones de nosotros. Él sabe qué botón tocar y que el botón que no te gusta. Él sabe cómo ponerte a brincar en un pie. Él sabe. Pero Él usa eso mismo para moldear tu carácter, para moldear tu forma de ser. Aleluya. Porque mientras menos te ve, tú más se ve Jesucristo en tu vida. Y entonces tú podrás salir a la calle con un mensaje Transparente y cuando tú prediques te van a hacer caso Hay personas que dicen pero por qué cuando yo le hablo No me hacen caso y no aceptan a Jesús es porque tiene Que negarte a ti mismo un poco más cuánto dicen gloria A Dios amado San Mateo capítulo 10 versículo 22 dice Y seráis aborrecido de todos por causa de mi nombre mas el que persevere hasta el fin. Este será salvo. Seráis aborrecido de todos. Hoy oh, cuánta gente en el evangelio. Quieren hacer amado por todos. Quieren predicar y que todo el mundo diga. Wow. Cómo lo hiciste. Quieren tocar el piano y que digan. varón, pero no hay otro como tú. Quieren tocar pero no hay otro como tú Seráis aborecidos por todos si todos Están amando ten mucho cuidado porque Cristo fue que lo habló aquí y seráis Aborecidos mi hermano alábalo si puede Se pusieron serio la multitud es Necesario hermano que sea ha Por este santo evangelio la palabra Dice que a lo suyo vino y ni lo Recibieron su propia gente de su linaje los judíos ni lo recibieron. Imagínese usted y yo. Él era la raíz dice la palabra. Y nosotros las ramitas. Y él dijo si ellos están haciendo esto conmigo. ¿qué no harán con vosotros. Escucha esto hermano. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16 dice. Por tanto no desmayamos. antes. Aunque este nuestro hombre exterior se va Desgastando el interior no obstante se Renueva de día en día todo esto está Hablando de si alguno quiere venir en pos De mí un solo versículo pero tanta Profundidad en ella Gloria al Señor Mientras más tú mueres a las obras de la carne más puedes crecer en el hombre interior el espiritual Gálatas capítulo 5 versículo 16 19 y 21 dice digo pues andar en el espíritu Digan conmigo andar en el espíritu así es y no satisfagáis los deseos de la carne Ahora digan conmigo no satisfagáis los deseos de la carne y manifiestas son las obras de la carne, que son: mira la lista. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, iglesia, como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo segundo que Cristo dice nieguese a sí mismo lo primero es si alguno quiere venir en pos de mí. Lo segundo es niéguese a sí mismo Entonces qué esto significa Jesús Significa estar muertos al pecado Y vivo para Dios Dile al que está a tu lado Aunque se va a poner serio Dice Cristo nos está mandando A estar muertos al pecado Y vivo para Dios La palabra dice que el pecado Aleluya fue condenado En la carne de Cristo Ya no tenemos que ser esclavos Del pecado Él nos libertó Cristo no ha libertado de la esclavitud del pecado Usted peca porque le da la gana Yo entiendo que cometas un error de vez en cuando Pero el mismo error que tú cometes el lunes El martes no lo puede regresar de nuevo Porque ya eso es rebelión Por eso es que Cristo, gracias Al paralítico de San Juan capítulo 5 Después que le sana y le toma tu lecho, anda y me, me impacta que después que Cristo La encuentra en el templo Le dijo mira Ya que tú has sido sanado Vete y no peque más Para que algo peor No venga sobre ti Hay muchas cosas que tú pasas Y es por el pecado Y yo decía Señor Pero tú te dices Hay gente no que hay que pecar hermano No, no, no, no, no. Yo entiendo que Juan dice Si alguno dice que no peca Hace a Dios mentiroso Pero él no dijo que lo practique. Ah, él no dijo el que lo practique No, no. Él dijo mira no nadie puede decir que no peca Cometemos errores Señor hoy tuvo un mal día eh, no, no tuve que meterme en esa conversación Pero me metí perdóname Él te perdona y te dice vete pero no me peque más De apartarte del chismoso Vete y no peque más No siga chimeando, no siga criticando No siga murmurando No siga midiendo con la vara Porque con lo que tú mides serás medido Apártate del pecado y verás a Dios Gálatas capítulo 5 versículo 24 dice Pero los que son de Cristo han crucificado La carne con sus pasiones y deseos Hermano Apocalipsis dice que la misma Palabra no va a condenar a nosotros Ella misma no va a poner en balance Porque el Padre no va a decir ustedes Tenían de Génesis Apocalipsis qué hicieron Allá arriba no entra ni que uno con una excusa. Señor, tú sabes que no me gustaba mucho leer, pero yo te amaba. <risa> Sonríe que Cristo te ama. No, no, no. O sea, ¿para qué no? Yo veo que se me están poniendo serio. ¿Para qué? Allá arriba no va a entrar nadie con muchas excusas mi hermano. Sino aquellos que han amado a Cristo y su palabra. Esencial, guardar la palabra de Dios. La palabra es que te forma, que te transforma, que te levanta. La palabra es que te da carácter. La palabra es que te dice mira no hable mucho porque en la mucha palabrería no falta la boca del necio. Es la palabra de Dios que nos levanta, que nos cambia, nos restaura y nos pone como un hombre diferente. Yo nunca pensé ver a un Willy en un altar con un micrófono predicando en la calles, en la ganga. Nunca me lo imaginé. Me gustaba solo lo negativo del mundo, la droga. Nunca visualicé que yo positivo. A veces yo me siento y digo, "Wow, pero es verdad que Dios es real." Porque yo estaba amarrado a la mentira, al chisme, robábamos, qué no hacíamos, hermano, pero Cristo cambia, liberta, restaura y envía. Él hace como él quiere. Escucha lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 10 Pero si Cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado Mas el Espíritu vive a causa de la justicia le digo que aquí no hay excusa Aquí no hay excusa la palabra que te va a juzgar Mira lo que dice aquí si Cristo está en Vosotros y tiene una coma es por si acaso Cristo está en ti Entonces si Cristo está en ti el cuerpo En verdad Está muerto a causa del pecado mas el espíritu vive a causa de la Justicia Practicando por obra la palabra del Señor cuánto le dan gloria a Dios por Eso Romano 8.13 dice porque si vives conforme a la carne morirás. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne vivirás. Aquí no hay excusas, no lo hay escucha lo que la palabra te está diciendo Dios te está hablando. Si vive conforme a la obra de tu carne iglesia vas a morir, no vas a crecer, no vas a conocer al Señor como Él quiere que tú lo conozcas. Por causa de esa vieja manera de vivir. Ese pecado. Pero si tú por el Espíritu. Haces morir la obra de la carne. Vas a vivir. En otra palabra. Busca cómo hacer más cosas espirituales. Para ahogar esa carne y esa malicia que está en esa carne. Y cuando esa carne ve que tú eres un hombre de Dios. Tú eres una mujer de Dios. Que tú estás enamorado de la oración. Enamorado de la santidad. Enamorado de la palabra. Se va a someter a la voluntad del Padre. Se va a someter, no va a tener de otra. Porque va a decir, pero ven acá, te este sí que ahora, hermano. Dios mío, pero ya, muchacho. Gloria a Dios. Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Dile al que está a tu lado, es necesario que, que Él crezca, pero que yo mengue. Ayúdame a predicar. Yo tengo que menguar, gloria al Señor. Cada día tenemos que menguar, hermano, para que Él aparezca más. La humillación delante de Dios y la madurez espiritual te llevará lejos en esta vida. Lo tercero que Jesús dice es, toma tu cruz. Ah. Cada día y sígueme Ahí él nos dice toma tu cruz Vez en cuando y ese es el problema Del siglo XXI con la iglesia Sabes que a veces el lunes Queremos cargar la, la cruz Pero el martes como que la queremos Dejar en la casa El miércoles ay no es verdad Señor Estoy mal, no me carga la cruz de nuevo Pero el jueves la dejaron en el parque Se fueron, otros la dejan En la playa, otros la dejan hasta, hasta en el cine Hoy ahora no todos hermanos quieren aceptar lo que Dios hace, escucha lo que significa tomar la cruz cada día y sígueme Aceptar todo lo que Dios nos ha dado o hecho y luego ofrecerle a Él un servicio espiritual Y por eso que en el principio le dice que hay mucha gente, no eso no te que Que la gente le gustan quejarse en contra de Dios, le gustan cuestionar a Dios con lo que Él hace y aquí llevar tu cruz significa aceptar todo lo que Dios Aleluya te permite pasar Acéptalo y todo lo que Él te ha dado Acéptalo no le cuestiones, no le preguntes, no te quejes Escucha esto No todos quieren aceptar lo que Dios hace Porque a veces las cosas son contrarios a lo que queremos Y Él hace como le place Escúchate una palabra al profeta Osea Dios le mandó a casarse con una prostituta Y él no se quejó dijo bueno si esa es la mujer que nació para mí amén gloria a Dios Al profeta Ezequiel se le muere la esposa la mujer y Dios le dice no la llores Porque él hace como él quiere Dile que está tu dado. no cuestione al Dios soberano dile, dile, dile ayúdame a predicar Amado escucha lo que dice Romanos capítulo 12 versículo 1 al 2 Así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios Que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional no os conformáis a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿para qué? Para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuánto pueden bendecir a Dios por esa palabra? Entonces vemos que Jesús comienza y dice: El que quiere venir en pos de mí. Lo segundo es niéguese a sí mismo y lo Tercero es toma tu cruz y sígame Ahora pon tu vida en un balance Porque cuando el maestro habla mi Hermano tú tienes que escudriñar lo que Él habla, él no solo habla por hablar él habla con propósito. Yo leí ese, ese versículo un montón de veces. Y yo dije pero Aarón tú lo has escudriñado bien a profundo. A ver lo que significa cada palabra y cada letra. Yo dije no. Y yo dije entonces métete en esa agua a saber lo que hay. Y, y mira un, de un versículo un mensaje entero. Porque cuando Dios habla que es Jesús. Las cosas tienen que suceder. Y por eso que el mismo Cristo dijo escudriñar la sagrada escritura. Porque os oh, parece que en ella está la vida eterna. Dile que quede a tu lado. Dile es tiempo de escudriñar la palabra. Como Dios ha mandado. Dios le dio a Josué. Mira que te mando que te esfuerce y sea valiente. Y que no se aparte este libro de la ley de tu boca. Sino que la va a repetir de día y de noche. Vivir por la palabra de Dios. Mira lo que dice San Juan capítulo 14, versículo 23 al 24. Respondió Jesús y le dijo, iglesia, amado amigo que está aquí, el que me ama, mi palabra guardará. Pero pausa, ¿cómo así guardará? ¿Cómo tú guardas tu ropa? ¿Cómo tú cuida y guarda tu, tu casa, tus hijos, tu carro, tu finanza ¿Cómo tú lo guarda? ¿Cómo tú lo protege? ¿Cómo tú lo defiende? Entonces mira lo que Dios te está diciendo. El que me ama mi palabra guardará. Guarda la palabra así también. Porque hay muchos que son buenos para guardar su dinero. Pero la palabra de Dios no la guardan. Y no la atesoran en su corazón. Se me pusieron serio ahora. Aleluya. Es contigo. Por eso le dije. Dile que está a tu lado. Dios vino a hablarte a ti. Dios está mandando a la iglesia a guardar la palabra. No hay que darte super revelación. Y mucha profundidad. La palabra es clara. Eres tú que decide. Vivirla o no a ese joven él siempre anda conmigo le digo Diego en este camino es un camino de decisiones yo te puedo aconsejar hijo yo te puedo motivar yo puedo vocear bro fuego Pero si tú no avances agarra tus dos pies y camina en esto si tú no te pones a madrugar tú mismo para buscarlo a Él Si tú no dices Señor hoy me meto en ayuno, en oración porque te amo a ti No vas a experimentar el mundo espiritual Por eso que la palabra dice yo amo a los que me aman Y me hallan los que temprano me buscan Dile que está a tu lado Esto se trata de tomar tu propia decisión personal Depende de ti si tú quieres tomar tu cruz y seguir a Jesús Por eso que Jesús se atrevió a decir Muchos en aquel entonces vendrán y dirán Señor, Señor Pero en tu nombre yo hice tranquilo esto no es por obra Esto es por gracia muchachos ¿Qué te pasó Pero ellos querían impresionar a Cristo con su obra Señor pero yo eché fuera demonios en el altar Los, los, los, los hermanos lo vieron y yo profeticé Yo sané enfermo y cuando yo estaba comenzando yo pensaba que eso era algo súper impresionante. ¡Wow! ¡Echá fuera de monje! Y mientras los añitos se me iban acumulando yo dije pero ven acá este santo evangelio es tremendo. Yo dije encontré a donde Pedro dijo hermano esto no tiene que maravillarlo a ustedes. Esto debe de ser algo común y corriente entre vosotros. Pero ¿por qué no es común y corriente? Por vuestra falta de fe, por vuestra falta de búsqueda, por vuestra falta de consagración. Se me pusieron serio ahora sí. Ay, ay, ay, esposa, prenda el carro. Gloria a Dios. Le goza esta muchacha. ¿no? No, yo le digo, prenda el carro que siento pierdo en algunos servicios. Le digo yo, sí, porque ahí, hermano. Yo estoy estudiando el libro del profeta Jeremías. Wow, qué vida de este jovencito. Y yo veía cómo este muchacho aprendió a tomar su cruz y a negarse a sí mismo. Y él aprendió a aceptar todo lo que Dios lo mandaba hacer y llegó a una conclusión que nadie le gusta que le digan la verdad en su cara. Eso no es aquí, eso es predicando en Genezaret. <risas> nadie le gusta que le prediquen su doble verdad en su cara. Pero tú tienes que decirle al que está a tu lado y al predicador mira es contigo que Dios te está hablando en esta noche Si Dios trajo este mensaje es para decirnos a cada uno de nosotros bájate un poquito, bájate un poquito Yo fui que te subí, yo fui que te puse en ese monte alto, fui yo que te puse esas alas como águila Bájate, bájate Siento gente serio Tú puedes ser el evangelista más poderoso El pastor más poderoso La profeta más gloriosa El maestro con más elocuencia Y más de nuevo en la palabra Bájate Bájate Porque en la Biblia ¿Por qué David tuvo su caída? Mm, en una temporada se le olvidó Bájate David David cuidado David recuérdate Niégate a ti mismo No algunos días Cada día Y cuando se descuidó Samson, ¿qué pasó con Samson? Samson, niégate a ti mismo. Samson, lleva tu cruz cada día. Samson, bájate. Le sacaron los ojos literal. Saúl, pero tú eres un muchacho tranquilo que consultaba con los hombres de Dios para que te aconsejaban un hijo espiritual de Samuel. Búscalo bien y estúdialo ¿Por qué tú crees que Samuel lo lloraba? ¿A quién tú, tú vas a llorar para una persona que tú ni conoces? No, yo he ido para funerario y me quedo así mirando al muerto. Y quisiera llorar, pero no puedo, no te conozco. En serio, hermano, yo voy a llorar con ellos y trato. Y pero es que no conozco, no sé a dónde vivía. Solo estoy aquí, lo vi y me fui yo. Entonces Samuel no estaba llorando a Saúl por puro gusto Samuel sabía que lo había ungido él mismo. Y por eso que lo lloraba. Pero hay muchos que comienzan humilde. Comienza que Dios lo, lo, lo unge. Que Dios lo comienza a usar. Y son tranquilos en el principio. Pero luego que llegan las alas en el evangelio Y tu nombre comienza a pasar entre los, el pueblo Wow, eh, Saúl mató a su mil y David a sus diez mil Ya como que <ríe> yo soy el muchachito de la onda Tú sabes Sí fui yo que maté a Goliat Sí, claro y quién más Bájate David David si tú estás aquí bájate Porque Dios me decía en oración Este mensaje no hace muy agradable hijo Yo dije Señor pero por algo tú me tienes estudiando Jeremías que okay, yo quiero que tú hables la verdad Sea reyes, sea gobernante El problema de hoy en día Que nosotros a ciertas personas Le hablamos de una manera Y a otras personas Le hablamos de otra manera Como que hay doble ánimo El hombre de doble ánimo Es inconstante en todo su camino Sea de un solo ánimo Manifiesta el carácter de Jesucristo la palabra dice que había un pueblo Que Jesús le predicaba y se iban Porque él predicaba con quien tuviese Autoridad no le caía bien el mensaje del Cordero no, eh. no le caía bien y hoy en día La gente quiere saborear los mensajes hey, Está bien hermano, hey, Dios te perdona hijo Y sigue una semana entera con su pecado Y dos semanas y tres semanas y un mes No, no, no, no, no. este no es el evangelio Que Dios me está enseñando a mí el libro de Ezequiel dice si tú te das cuenta que está en pecado confróntale tú porque tú te diste cuenta primero. Dile mira tú estás mal afíncate con Dios arréglate apártate del pecado para que puedas tener vida eterna. Y si sigue así llévalo a los líderes así dice el libro de Ezequiel léalo. Pero son pocos que se atreven a meterse en esta área ¿Por qué? porque no van a ser muy amados por el pueblo. Pero El que apoya el pecado es amado por todo Porque tú estás mal y te abraza Ay mi hija, tranquila muchacha Ese no es el Dios que yo conozco Cuando Samuel entraba en los lugares Le decían hey tú vienes en paso en son de guerra Sabían quién era Samuel Dile que está a tu lado San Mateo 16 24 dice Si alguno quiere venir en pos de mí Niégate a ti mismo Toma tu cruz Y sigue al Cordero Pónganse sobre su pie Y ese es el mensaje de esta noche Gloria a Dios Y si ese aplauso es para Cristo Dáselo más fuerte Aleluya Él merece la gloria La honra La alabanza Y toda la adoración Bendito sea el nombre del Cordero Es tiempo de que la iglesia Se niegue a sí mismo Los adoradores por favor Ahí si me pueden entonar una alabanza Hermano el punto del mensaje es de este mensaje no es tratar de meterle elocuencia al mensaje no es tratar de Predicarte tres horas cuando Científicamente dicen que tú aguantas Solo 40 después de eso te olvida todo yo Estudié eso y yo dije pero Dios mío Más de 40 ya tú estás como que ¿qué fue Que dijo no me recuerdo bien pero ahí Estaba el muchacho dándole con todo so, Entonces si uno tiene sabiduría y entiende Eso entonces uno va a madurar ese mensaje usted no se va a olvidar, usted se va a recordar ese mensajito. Algo pequeño pero poderoso a la conciencia del hombre. Entonces, una alabanza, hija. Diego, deja que... Ajá, Agárralo y ahí.